Es día de recomendaciones y hoy quiero hablar de Superman Red Son, Superman hijo rojo. Es un cómic hecho en el año 2003 por Mark Millar y que tiene la siguiente tesis. ¿Qué pasaría si Superman hubiese caído en la Unión Soviética en lugar de Estados Unidos? Ahí arranca la historia. Superman cae en Ucrania como en el año 38 y lo que vemos a continuación es el desarrollo de la sociedad, la guerra fría de ese entonces, pero con la Unión Soviética teniendo al arma más poderosa de todos, un superhombre con superpoderes. ¿Por qué es una maravilla esta obra y por qué al día de hoy se sigue considerando de culto? Porque se usa la metáfora de los superhéroes para hablar de las ideologías. Y cualquiera de ustedes diría, bueno, básicamente es ideología anticomunista. O oh, qué fácil es decir el comunismo fuese perfecto si hubiese un superhombre que la aplicara. Y en realidad no. Mark Millar va más allá y lleva esta historia a plantearse dilemas éticos, políticos, sociales e históricos sobre qué pasa con los seres humanos cuando piensan ideologías que son tan totalitarias que terminan controlando cosas que al final no pueden controlar. Como tanto control atenta contra la libertad. Superman Red Son se acoge además a la línea de la ucronía, que es pensar la historia de una forma coherente si hubiese algunas variables. Con eso pueden conseguir otras obras como que hubiese pasado si los nazis ganaban y otras similares. En el mundo Elseworld, que es uno de los que planteó DC Comics para plantearse ciertas hipótesis de juego, este Superman Red Son ha sobrevivido a la historia y al día de hoy todavía se recuerda. ¿Qué ocurre? Van a ver al villano Lex Luthor que se considera un tipo malo, malísimo en el universo Superman tradicional. En este caso, cumple un rol más bien de hombre sensato. Es el que trata de combatir a Superman, pero combatir por las cosas que están mal. Así que se van a ver ustedes mismos cuando la exploren en la posición de pensar nuevamente dónde está el bien, dónde está el mal y hasta dónde llegan los poderes. Este ciclo ha tenido muchos superhombres en los últimos tiempos, pero quiero recomendarles Superman Red Son porque va a ser importante para entender lo que nos ocurre actualmente y lo que viene adelante. Soy Luis Carlos Díaz y recomendaciones como esta y mucho más las puedes ver en patreon.com slash Naki Luis Carlos.